de la mañana. Último equipo participante el equipo de Radio Will representado por... Paula Jalil. Paula Jalil, una de las este, brazos no, vestido no, ya de selección argentina, sí, está palpitando el Mundial. Totalmente. Es hincha de... Es hincha de... San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo es que ya chicos, quedan oh. 24 días, 23 horas y unos minutos. 24 minutos. Lo, lo tiene claro. todo contadísimo, una cuenta regresiva Qué, absoluta. Increíble. Paula, quiero decirte lo siguiente. Ustedes son los últimos participantes ya está conectada la jurada internacional que sí. tenemos para... y ya va a determinar quiénes pasan a la semifinal y quiénes van al repechaje. Qué trampamos todo, Así chicos. que tenés que dar lo mejor para ver si pueden meterse entre los cuatro mejores. Bueno, comenzamos vamos con el primer video. Sí, claro. Este se llama la gata tenor. La bueno, gata tenor. Sí. No sé, bueno, ustedes, calculo, les gustan los animales. ¿Sí? Bueno, a vos Tano, no. No Pipo tanto, te dejó pero... un poco asustado. Pero, es verdad, es eh, cierto. Pero bueno, esta es una gata que no parece gata. A ver. O sea, parece humano. Mira. PASÓ LA GATA. QUERÍA CANTAR. CANTA, CHICO, LA GATA. CANTA MEJOR, canta que... mejor QUE LA CHICA. NO, no que la CANTA duena. MUY BIEN LA CHICA. Chico, PERO pero LA que GATA que LA QUERÍA ACOMPAÑAR. TE PUSO EN PLANO, O SEA, sí, sí, SE sí. PARÓ DELANTE DE sí, LA cámara sí, de la PARA cámara. CANTAR. CANTA MEJOR QUE... QUE no BUENO, YO lo no HE DICHO <risa> nada, A Rodes. TE DAS CUENTA, NO ME DEJAS TERMINAR. LA, <risa> la <risa> GATA, DECÍS, O LA CHICA. Pues NO, NO, NO. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, la gata bueno, tenor, con eso comenzamos. Es el primero. Sí, es el primero. ¿eh? El, primero. Bien. El, segundo. el segundo. Se llama la lección. Bueno, todos hemos estado en la secundaria y hemos hecho alguna que otra travesura. No sé, ponías alguna bomba de olor para salir del curso. Después, si estabas en el recreo, eh, agarrabas y jugabas a las, a las luchitas, alguna cuestión así. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando no había profesor, por ejemplo? Era un desastre. Bueno, mirá lo que hacían. Estos chicos cuando no estaba el profesor en clase. <risa> chicos. No, no. <risa> Vieron que antes y se va subiendo uno arriba del otro. Bueno, no le salió muy bien. Pero el otro, qué maldito, ¿no? Qué maldito el salitas de, de abajo, chicos. <risa> Claramente, mira cómo se ríe Sebastián Sala, ¿no? Esto lo ha hecho. No. El otro confía Directo en al pizarrón Ay, Me gustaría volver sí, no. a mi secundaria para hacer esto El otro se confía totalmente en el compañero No dice, te no me va a dejar en banda No, no, no, terrible, terrible Bueno, después el tercero El tercero, wow. Va a una, un tip musical Se llama Y se marchó la canción está de José Luis Perales. Sí, claro, muy bueno, conocido. cuando éramos chiquitos siempre veías esas fuentes que están en las plazas, que sí, sale agua de abajo ¿sí? y todos hemos querido jugar con el agua, principalmente en verano, hace calor, bueno. Mira lo que le pasó a este nene cuando fue a jugar con la fuente. Pelín. No, no, no. No, no, bueno, bueno salió chico, la planeta directamente. En c... cámara lenta participación. Esto Marchó, es real, chicos. Es bueno, ese ya no, pero al esto principio fue real. <risa> es real. Pobre, pobrecito, ¿no? ¿Te gusta el perrito de atrás Eva Mira, es <risa> Esto es real. ¿no? <risa> Bueno, bueno, bien, eh, muy bien. Bueno, y Nos después queda tenemos el, bonus, el, bonus, el bonus track, sí. Que también tiene que ver con lo musical, pero no solamente con lo musical, sino también con lo futbolístico, porque claramente ya se acerca el mundial. Claro. Entonces, tenemos una situación que pasó en diciembre del 2020 en la Premier League. Estaba jugando el Southampton contra el West Ham. Y hay un tiro libre para el Huesca. Cuestión que dice el defensor eh, que se llama Craig Dawson. Uh -huh. Dice, bueno, voy a patear una pelota. Claro. Mirá la pelota que pateó. A ver. ¡No! no. <risa> que le apagó la tele, ¿no? Completa le reinició. ¡Completamente! Es, que es bueno, inocultable, Sebastián. Digamos la verdad. Sí, no. Va ¿Vale la, la pelota. pelota. Terrible. Todo no, pelota. No lo toca, Ahora, ¿por qué mete la cabeza el otro ahí, no? Este chico, el... oh, Che Adams, este se es llama lindo. el 10 del, del Southampton, por yeah. suerte no le pasó nada y por eso podemos pasar el video, pero bueno. No, le, le sacó la oreja nomás, pero no pa pasará Por suerte siguió jugando. Me, ma me mata la presentación de la Paula y yo hubiera dicho, mirá lo que pasó en un partido de fútbol. <risas> no, bueno, ya hay, está, hay, está, hay que indagar, hay que indagar. Exactamente. Bueno, bueno eh... no, para un segundo, antes de la evaluación, ah. me voy a cambiar la remera. En vivo. En vivo. Mira. Me dicen el matador de haciendo. ¿Será gente que se requisó? Ahí horchigo y torrico. Ortigoza, Ortigoza, Ortigoza, Ortigoza, claro. Y Torrico Mendocino. <risa> <risa> Muy bonita esa remera. ¿Te gusta, Sebastián? <risa> el mejor recreo del no, de la bueno, ciudad. No tenés que tentarte, lo pido por favor, porque vamos a saltear la devolución de ustedes. No. ¿Por porque ya te veo, Sebastián, a vos tentado en aprobarlo por la camiseta de San Lorenzo. Sí. Rodi también la va a probar porque Rodi dice me gusta. Porque Rodi prueba siempre sí, todo. Y, yo y vos, Agustina, ¿qué porque, dirías? No, porque yo... además a Paula yo la conocí en una vez. Qué Breche? tiene que ver. Sí, pues, Eso es inolvidable. Cosa... Bueno Pero... y vos, Agustina, no, me gustó todo salvo el final. El... Pero no el, el último. Video, sino el Si no esto último el... que está sucediendo. Sí, me pero parece... si no sos futbolera, Agustina. No, claro. no. Bueno, está la jurada internacional ya, este, vinculada a la selección argentina. Ella fue. Mm, tuvo ahí un, tuvo una situación con Di María, eh, puntualmente. <risa> ¿Con Sergio Di María? No, no, con Ángel <risa> Di María, este, porque lo criticó muy fuerte. Va, llegó a Dios de Di María, estuvo a punto de entrar a la selección argentina. Epa. Pero después... <risa> Hizo la vista gorda cuando estuvo en eh, en Inglaterra. ¿Quién es? En Dano. Gritó el gol de Di María y se tatuó Di María en el omóplato no, eh, de no, un montón. Está Gisela Campos, eh, la jurada no internacional con nosotros, chicos. Oh, bueno, Gisella, un placer recibirte. Eh, muy reciente. ¿Te levantaste hace, hace cuánto que recién te levantaste, este, Gisela? Me, me quedé dormida en el sillón frente al aro. Sí. Para directamente hacer así y ponerme la cámara Excelente, excelente Bueno, impecable como siempre diez... Muy mal lo tuyo bueno. No, yo aparte quiero que vos No, contestes... este, la puntuación no está bueno que dijeras todo lo que dijiste Pero todo bien, pero todo bueno, bien eh, Te hemos presentado de esa manera Me gustaría que cuentes que te dije anoche cuando nos cruzamos Porque acá sospechan que ¿Qué? yo meto fichas Yo qué dije anoche Me hiciste una carita como diciendo Vos verás no, sé. no, no, no, no, mientas Gisella, no, no. Te dije por no, favor, no. elegí sé este, sí, sí, sí. todo lo objetivo que puedas mm. este, no. y, y, y, y bueno, te dije alguna otra cosa mm. por eso, viémoslo No, eh, no están lo un montón 10 <risa> okay. participantes bueno, Tenés que elegir dos de la semana pasada sí. Para semifinales dos de esta semana sí. para semifinales uno de la semana pasada para repechaje Y uno de esta semana para repechaje Hay 4 que van a pasar limpios Desapercibidos, Desapercibidos. Te escuchamos, Gisela. Primera semana de participación. Primera semana de participación elijo a Agustina Fiadino. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, qué? para, para, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> ¿para, qué? <risa> ¿Para qué? Para que cante. No, no. no, no, no. Eh, eh, ¿sería una de las semifinalistas? Una de las semifinalistas, Bien. ganadora. Una de las semifinalistas. Chicos, soy la, ¿soy la campeona. No, no, no. Ah, no, pará, un poco. ¿Qué? Bueno. La, el segundo o, eh, semifinalista de la semana pasada, ¿quién sería? Diveta. ¿Diveta es de esta semana? Es de esta semana. Diveta ah, perdón, semana. perdón. Es que bueno, eh, los días se me cruzaron. Sí. La semana pasada es a Chavert. Chavert a las semifinales. Bien. ¿eh? está bien discutiendo es esto? O que, sea, ahí no primera, que ahí no Chavert. Primera semifinal entonces sería Chavert versus Agustina Fiadina. Uy, Fiadino, qué bueno ¿eh? se va a poner eso, Y chicos. la segunda final sería Diveta ¿Y por qué contra mí? No, no, no, no sé, sí, no, perdón, perdón, me confundí. Segundo, no, no, semifinalista. no lo Usted tiene muy buena presentación, pero no estuvo a la altura de los videos. La, bueno. bueno. Uh, Normal. Segundo. ¿Tiene, usted tiene muy buena labia. Sí. Lo elegiría por la labia que tiene al momento de presentar, porque sumo un puntito, pero los videos no estuvieron a la altura de los demás. Bueno, está bien, Gisela, está bien. Escúcheme. Segundo semifinalista de esta semana entonces. Chávez diveta Uno. ¿Y el otro? Y el otro es... Eh... Puede ser, escúchame, puede ser Paulita que ha participado hoy, puede ser... ¿Qué más tuvimos esta semana? ¿La producción? La producción. ¿Te estoy tirando data para la Valle? producción? Osvaldo, Osvaldo, Valle, ¿no? Osvaldo Valle, Osvaldo Valle. ¿eh? Con Osvaldo Valle hay un tema tan no jurado ¿Qué te pasa Osvaldo, Osvaldo Valle no se ajustó. Al reglamento eh, Literalmente a las reglas Eran tres videos Más un bonus track ¿No? Claro, sabes Gisela sí, sí. Campos sí, Vio todo Y sí Y él presentó cuatro sí, o sea que Esto vos... le resta puntos o sea Si bien que... se nota El esmero Por conseguir sí. videos Para ganar el recreo No se ajustó no. a las reglas Así que Teníamos que suspenderle Una fecha Fuera. O sea que va al repechaje O va al repechaje por el por va al repechaje Ya tenemos uh... uno En el repechaje Chicos Nos queda el otro Semifinalista Gisela ¿Quién sería? Ay, estoy muy todavía, puedes creer que no lo puedo terminar de definir, pero bueno, para mí La producción es el señor Sebastián Salas. No, no pero si no. ya participé en la primera semana, que es que bueno, es que, es que no me pasaron bien los bueno, días, eh. Puede ser Paulita Jalil, puede ser la producción. O puede ser... Eh, no. ¿O Valle? No, ya lo mandó al repechaje. Ah, ¿y De vos? Esta semana... Ay, no, yo, pero a mí no me... No, ya dijiste que no te gustó, así que está bien. No, te que... nota. Entonces pero, no, queda entre la, la producción próxima. y Paula Jalil. La producción o Paula Jalil, tenés que elegir ahí. Que es Radio Nibir, Bueno, ¿no? También, eh, claro, la que acabo de ver. Claro. La producción... Paulita o... Jalil, la producción. ¡Vamos, dice! ¿Eh? Radio Semifinales, No, chicos. pero yo no entonces, creo que, que esté muy convencida. Semifinales. Eh, entonces. No, si la producción tuvo una presentación un poco pobre. ¿No te gustó? ¿Me sí. ¿Qué, ¿qué querés? Si vino viandolillo. Viandolillo, mestrado. Un poquito. Bueno, a ver, chicos, repasemos. A la semifinal, entonces. Agustina versus Julián Cháver. Primera semifinal, segunda semifinal. Sí. Eh, Paula Caribe, eh, Radio Rádio Radio Rádio versus y, Diveta. Eh, Diveta. y tenemos en el repechaje Ovaldo Valle y te falta uno te tío. si <risa> que esa perdida no saben ni quién es Juan no importa eh, la semana pasada falta uno que mandé podría ser Rodi por ejemplo podría ser claro Al Gamba por el descenso podría ser Pablo Gamba podría Luglia, no, no, no no no eh, voy a elegir los de los de eh, claro puede ser también el Seba Pero si recibe, mira cállate cállate Sebastián sí no, no, lo del Seba estuvo bueno porque me cantó lo del consejo del auto. Me hizo acordar mucho a mí eh, que yo guardo los espejos del auto. Yo me vi todos los videos, que no es perfecto. que me voy ajustada a los días que lo presentaron. Entonces, no, eh, Pero yo me vi todo. Es Rodio, vi todo Pablo para poder... Gamba. Uno de los dos va al repechaje por el Paulito descenso estuvo medio flojo, Paolito, flojón, flojón. Sí, bueno. sí. Esperate que voy a cortar porque no sé quién me está llamando. Ahí te vemos perfecta, quédate tranquila. Entonces, Aquí Pablo Gamba todo. al repechaje. Bueno. Pablo, Pablo al repechaje y Rodolfo Gravina. Bien, Rodolfo Gravina. Rodolfo <risa> Gravina al descenso, chicos. ¿Eh? Bueno, Gisela, impecable. Repasamos, semifinal. Agustina Fiadino versus... No, pará, no, no, no, no. no, pará. No me confundiste. <risa> Flavio, por favor. No, pará un poco, pará. Yo dije que... Sebastián Salas. Gisela, falta que tiemble ahora este, y volvemos a protagonizar. <risa> no, yo dije Sebastián Salas. Pero dijiste que. Me está había... llamando a Ariel Bianolillo. dejen de Estoy el jurado. Está... Dijiste que Sara no te había gustado. O sea que te había gustado. No. No me dejaste terminar, Tano. No me dejaste terminar. Salas, me encantaron sus videos, me hicieron reír. Los de Roddy me parecieron muy dolorosos. Muy claro. Todos como con la cara en el piso, sí. ¿me entendés? Sí, sí, entonces. Eran como fuerte. Entonces voy a elegir a Sebastián Salas. Al repechaje, Salas. Para descender. Para descender. No, no. Ah. Para el repechaje. Ya, sí, claro. no. Tano. No, pará, pará, que me está volviendo loco, chicos. Yo ya no entiendo nada. Pará, dice. Porque es, la dice piensa que el repechaje. El repechaje general. te vas al descenso, o sea, desapareces del mapa. Es lo peor que te puede pasar, es irte a la vez. Entonces, no marchó, me equivoqué, todo roble. roble. ¿Quién va al descenso? te puedo creer. Usted va al descenso, va al repechaje. Bueno, marchó, dice la, No sé que para que una... qué te elegí, mira ¿Por qué? Tan no? no, descendido. ¿No? Eh. Te mandamos un beso enorme, dice la muchas gracias. Ay, Terminé tío, lidiando, me pero me quedó hago. claro mi elección. No, sí. después va a por escrito. Lo único que sé que yo al final cómo quedó esto, no termina. me recuerdo, pero me, me fui, me estoy poniendo. Jugamos todos el descenso y todos las semifinales. Qué el terrible. Chau. Gracias, Gisela, Es ¿eh? muy claro todo tu exposición. Muy amable. Un beso de ¿no? Gisela Campos. No, no ¿sí? es que el, el eh... lenguaje no es claro, porque repechaje es una cosa. Claro. Yo también pensé otra cosa que el sentido. repechaje, el repechaje era... es, por... es que tenés otra oportunidad, es verdad, pero gracias. es por el descenso. Ay, Por eso, un es una, el es repechaje chance. juega es el de descenso con, con el de la otra semana eh, pasamos el No dices bien las cosas no Tienes razón Gisela, no. todo esto es culpa Mirá, de la Porque perdón. a mí me pasó otra información Tano y usted me está cambiando todo no. Bueno, no, Tano miente tenés que elegir los dos mejores y el peor de cada semana Ya está Sebastián, dejémoslo ahí porque si no esto se ha molido para nosotros. Ya está, Gisela ha elegido no a Agustina y a Chabert como semifinalistas Sí y mandó sí. al repechaje. Al Rodi. No, a lo Valle. Ma me ma lo mandó Osvaldo Valle. Sí. Y claro. en la otra semana eligió como semifinalistas a Diveta y a la pregunta de sí. Will Y a mí sí. al repechaje. Así al que, re que yo compito contra Osvaldo Valle. Gisela Gracias. Ahí está. Vas a ser recompensada, eh. <risa> eh va un grupo de sicarios a tu casa. Saludos. Me dice que te levante los pies, ¿por qué no sé? ¿Qué tenés puesto de los pies, Gisela? Taquitos. Taco este hora, <risa> chicos, se levanta, ya no te puedo creer. Impecable. Mira. Con taco a las 7:51 eh, de la mañana. Gracias, Gisela, querida, te mandamos un beso enorme, eh. muy amable. Para muy a todos, los quiero a todos. Eh, Paulita, prepara bueno, ahora próximo video, Las semifinales ¿eh? hay que romperla. Bueno, vaya con sus compañeros de Radio de